Estamos aquí en el Glass Bridge, y para mi sorpresa. Bueno, entonces, aquí la provincia de Che y vean, estas son las accommodations que nos dan. Supuestamente son las casas de campaña, pero vean casas de campaña que nos están dando en este tour. Y bueno, pues este tour consiste en dos noches. La primera noche es en la casa de campaña, que a esto le llaman casa de campaña. Son más bien como pequeños bungalows. Y es esta noche acá y después ahorita vamos a ir caminando. Un pequeño trekking que le llaman o hiking. Eh, este comparado a la vez pasada está como que mucho más eh, organizado pero a la vez como que pierde el, el rollo de la naturaleza porque casa de campaña por ejemplo esta, el bungalows, están padres la verdad, pero no es así como que hiking, hiking, ¿no? vean, por ejemplo ahí de hecho tienen hasta electricidad y tienen hasta anoche que nos estábamos durmiendo tienen ahí hasta la sábana eléctrica entonces como hace frío la conectas y se calienta tu cama dentro de la casa de campaña entonces pues sí, bien diferente al otro tour que hicimos la vez pasada. Anoche eh, tuvimos como tipo fogata, pero bueno, de hecho como estuvo lloviendo, no la tuvimos. Más bien nos llevaron a un como tipo karaoke, aquí a un grupo de extranjeros que venimos aquí en el tour. Y Entonces así, más bien es como venden este tipo de tours. Son dos, tres días y se supone que hay fogata y te dan este... Como cervezas y comida, como que todo incluido. Entonces, está bien en el sentido que conoces gente de otros lugares, pero también están viviendo aquí en Shanghai o en otros lugares. Eh, no solo locales, extranjeros también. Y bueno, entonces vale la pena venirse a uno de estos tours. Eh, hay bastantes, y dependiendo de qué tipo de actividades te gusten. Pero vean, normalmente vale la pena salirse un poco a veces de la... Ciudad y bueno hoy tendremos nuestra segunda eh, fogata que se convirtió en karaoke pero bueno, a ver qué tal hoy porque creo que hoy no llueve, entonces vamos a ver en lugar de la fogata que anticipaban pues lo que organizaron es una fiesta otra vez una fiesta social le llaman y la fiesta esta se hizo en un como business meeting entonces un, una Business meeting room, o sea, un, un como salón de negocios, sala de negocios del hotel. Lo que hicieron es rentar la sala de negocios eh, por unas cuantas horas de la noche. Y ahí se hizo la party, entonces. Eh, pues imagínense, ahí como que 20, 25 personas adentro. Y con cervezas y traían también este, su vodka, baggio, mez, no mezcal, eh, vodka, también baggio, nada más y rom y cosas así. Entonces, pues bastante... Como que chistoso el rollo, en que de todas maneras lo, lo, lo arreglaron bien, digamos, para eh, los eventos inesperados, pero pues se ve que la organización eh, pudo haber sido mejor. Aquí estamos en el puente movedizo. <risa> Ahorita vamos al otro puente. Le llaman el Glass Bridge. Bueno, este... si sí, la gente como que se asusta mucho, vean pero si sí se mueve la hora estamos aquí en el glass bridge y para mi sorpresa no se siente tan descabellada, descabellada la idea de venir caminando aquí como que sin piso vea no sé si lo notan pero pues si sí se siente como que te vas al fondo y esto una pequeña Cascadilla, esta zona está bien. De hecho, el puente que acabas de pasar, ya es como colgadizo, está de ese lado. Y también hay como zip line. Entonces, uh, pues está bien. Is that what you're saying? Huh? I'm a, I already tired. Oh, uh, Brush my teeth, that's already very good, right? Oh! Hola, ya! Yeah. So oh well nice food, huh? yeah. wow. y bueno pues nada ya de regreso estamos por aquí en Shanghai y estaremos viendo el próximo puente largo a ver a dónde nos movemos de cualquier manera o sea, calificamos este tour como con un, ¿qué será? 7, 7.5, del 1 al 10. Estuvo bien, digamos como que medio lo salvaron por las circunstancias que hubo. Un poquito mal clima y tal. Pero pues siempre hay cosas que mejorar. Entonces así el rollo por aquí en Shanghai, eh, China. Y bueno, esto de los hikings se ve que ya nos está gustando. Ahí les cuento después. Eh, qué otro tipo de hiking estaremos haciendo y vean ya le puse mi estampita ahí mi placa bueno amigos pues nada que esté muy bien y nos estamos viendo en la próxima saludos desde Caja!